El Consejo Escolar de Molina de Aragón ha realizado un taller de comunidades de aprendizaje como proyecto de transformación social y educativa. Bueno, pues nada, esto es una actividad que se ha tratado desde el Consejo Municipal de Localidad eh, por mediación del Ayuntamiento y de eh, las entidades educativas, pues el instituto, el colegio, los AMPAs y bueno, es una manera diferente de enfocar la educación. Va a venir una, una compañera de la Universidad de Castilla-La Mancha, Paloma, para explicarnos un poco cómo funciona, o sea que esto no es algo nuevo, ya está, se está poniendo en marcha y, y queríamos un poco, bueno, pues eh, innovar en este sentido y darle un cambio, un posible cambio a la educación, a ver de qué manera lo podíamos tratar y para eso nos juntamos hoy, nos reunimos para poder ver todos los puntos de vista y lo que nos explica esta esta mujer, a ver a dónde dónde fue, eh, seríamos capaces de, de modificar la educación en nuestra, en nuestro territorio. Pues yo vengo aquí, invitada por el Consejo Escolar de la localidad de Molina, a hacer una pequeña charla de sensibilización, que yo creo casi que ni eso, es casi una toma de contacto con el proyecto de comunidades de aprendizaje, que bueno, pues que es un proyecto que lleva un recorrido en España pues de casi 30 años, que en resumen, eh, es un proyecto que lo que quiere es mejorar eh, el aprendizaje de los niños y de las niñas desde una perspectiva inclusiva. Eh, previniendo el fracaso escolar y construyendo una buena convivencia eh. eso sería básicamente lo que, a lo que nos dedicamos quienes estamos un poco acompañando en concreto en mi caso soy profesora de Castilla-La Mancha y formo parte de la red de profesorado de, de, de Castilla-La Mancha que acompaña a centros que están implicados en procesos de transformación de comunidades de aprendizaje y actuaciones educativas de éxito o sea que hay casi ya 10, 12 centros escolares en Castilla-La Mancha que están ya o bien en transformación o bien consolidadas esas comunidades de aprendizaje y en Guadalajara pues hay dos o tres centros con interés y espero que a partir de esta tarde haya más, en concreto aquí en Molina.